el doctor Francisco Ureña, donde no decía, y les reitero, que por favor a la población que se quede en sus casas, que no vaya al hospital porque no están recibiendo visitas para las personas que están hospitalizadas. No importa por qué índole estén ingresados en el hospital San Vicente de Paul, él le está pidiendo que no asistan al hospital a visitar a los enfermos. Así que le vamos a pedir eso de favor. Mira, eh, dentro de y en lo que estaba hablando con, o sea, en lo que se cayó el, el, el Internet, eh, estuve eh, con nuestra prima, como yo le digo, eh, Nashla Bogar. Señores, Nashla Bogar ha estado desde un principio eh, conectada con su pueblo eh, buscando ayuda. Ha traído mucha ayuda a través de Nashla y conjuntamente con, con un amigo eh, consiguió unos eh, 90 galones de alcohol. ...y 2.000 guantes eh, esterilizados. Esto se va a distribuir entre el Hospital San Vicente de Paul ...y el Centro Médico Siglo XXI. Ya ella rentó un camión y en las próximas horas... ...llegará aquí a San Francisco de Macorís. También de nuestra parte, justamente con el empresario... Richa Ortiz, de eh, la Fundación Ortiz... ...y del Consorcio de Banco Ortiz, eh, conseguimos... Eh, ...varias donaciones, una caja de recolectores... 5 cajas de agujas, eh, toma de muestra, 17 cajas de jeringa de 10C, 10 25 sábanas magnéticas, 6 cajas de jeringa de 13C, una caja de catete, 3 cajas de tubo de ensayo, 2 cajas de recolectores, dos máquinas de succión, una caja de placas de cristal para laboratorio, una caja de cubeta de laboratorio, eh, resucitador manual, eh, tres paquetes de batas desechables, un paquete de respiradores, eh, cinco cajas de sábana desechable, ocho, caja, ocho paquetes de sábanas quirúrgicas, dos paquetes kit para toma de muestra y dos paquetes catéter 22 por uno, dos, batas, dos paquetes de batas quirúrgicas y dos paquetes de sábanas quirúrgicas, además de, eh, de cajas de surtidas, de catéter y jiringa, entre otros insumos que nos hace llegar eh, eh, eh, el empresario y presidente de la Fundación Ortiz eh, gracias a Richard Ortiz, un amigo que conocemos desde hace muchos años y que dentro de los almacenes que él tenía para donar de su fundación eh, nos va a hacer llegar esto conjuntamente con las donaciones que Nachla Bogart eh, también consiguió en la ciudad capital y que esta tarde la est estaremos recibiendo. Por otra parte también hemos conseguido eh, a través de este espacio con la cervecería nacional dominicana eh, un camión de alcohol que también eh, dentro de las próximas horas me van a avisar a qué hora eh, llega a San Francisco de Macorís y otros insumos como Malta Morena, eh, jugos eh, y agua. Así que gracias a la cervecería también. Cuando lleguen eh, ambos camiones estaremos haciendo entrega tanto a Fuerzas Vivas de San Francisco o de la provincia de Duarte como al Hospital San Vicente de Paúl y al Centro Médico Siglo XXI. Esto es lo que estamos haciendo y esto, esto es lo que podemos contribuir eh, nosotros desde aquí a nuestro pueblo San Francisco de Macorís eh, Veloz eh, Sí, mira muy importante que se hagan este tipo de donaciones, obviamente en una situación en la cual todos debemos aportar, eh, también destacar, ahorita hablaba sobre la restricción de visitas al hospital San Vicente de Paúl y no simplemente en esos centros eh, ayer el ministro de salud pública confirmó que eh, dos personas, dos presos de la cárcel La Victoria específicamente, que es el único eh, recluso, recluso, centro de recluso donde se ha propagado esta enfermedad, resultaron aún se desconoce cómo fue que llegó la infección hacia esta cárcel, pero ahí también estaban suspendidas las visitas, sin distinción ni nada pues obviamente para salvaguardar la vida de estas personas que están privadas de la libertad que merecen vivir y ser tratadas con toda la dignidad. También hoy informó que se trasladaron 50 reclusos, específicamente de esa cárcel, a un lugar de aislamiento. Sí, mira, muy peligrosa esa situación con los reclusos porque aquí el virus se puede eh, eh, expandir rápido y estos reclusos es una, un tema delicado porque recuerda que son reclusos entonces eh, no hay dónde trasladarlo, no hay dónde trasladarlo, porque eh, de porque verdad que la situación no es solo para ellos, deben obligatoriamente mezclarse con los demás ciudadanos. Es, es, es difícil y, y esta crisis yo se la se la anoto al ministro de salud pública, al ministerio de salud pública y a las autoridades de gobierno, porque eh, no pusieron freno, principalmente aquí en San Francisco de Macorís, donde todavía estamos exigiendo y solamente tenemos promesa. Eh, o sea, ¿qué ganamos con tener la Pasa José y no tener los médicos funcionando y llevar a la gente? Eh, no ganamos nada. ¿Qué ganamos con estadísticas que a propósito del boletín número 20 no lo hemos dado, lo vamos a dar por cumplir con, con, con, con requisitos y la costumbre, pero realmente sabemos... Que de una forma u otra, esto, estos datos quizás no complacen a la mayoría de la población de San Francisco de Macorís. Así que, señor director, vamos con el boletín nacional, eh, que por asunto del fallo que tuvimos técnico con el internet de, del canal, que se nos cayó todo. Ahí está el boletín número 20 a nivel nacional, infectado ya la cifra, miren cómo va, ¿eh? de forma escalonada: 211. Esos son los que se han hecho la prueba. ¿eh? Fallecido ya, pasamos. Eh, los 100 fallecidos, eh, 108 específicamente recuperados, es eh, 50. Vamos a ver en la provincia de Duarte específicamente, señor director, eh, cuántas personas eh, confirmadas por salud pública hasta la fecha, eso es hasta las 6 de la tarde del día de ayer. Eh, vamos a ver y, y le pedimos paciencia a los televidentes porque el máster tiene problemas con la conexión remota, en el canal, reiteramos, luego que tuvimos un blackout con el internet y de verdad que es un poco difícil eh, la, la situación ahora también para nosotros poder hacer el programa eh, directamente. Eh, cuando el señor director pueda, me coloca a nivel nacional, eh, a nivel de la provincia de Duarte, eh, que lo voy adelantando en lo que el cuadro cambia, infectados son 154 aquí en la provincia de Duarte fallecidos, 5. Un eh, poco difícil decir ese número y recuperado tres hasta ahora, solamente tres personas reportadas recuperadas aquí en la provincia. Eh, número que reiteramos se nos hace difícil. Ahí está, ahí está eh, eh, el cuadro, aunque ya lo dijimos eh, veloz: 154 infectados, 5 fallecidos y estos datos son de salud pública, del Ministerio de Salud Pública. ¿eh? No, son los datos que quizás, no son los datos que quizás usted quisiera escuchar reales y que nosotros también sabemos eh, que está por encima de ahí los casos. Eh, mira, eh, eh, Velos, quiero compartir eh, eh, el fallecimiento y, y, y contradiciendo esos datos que hemos presentado, salud pública. De, de nuestro amigo Ramón Nosotros presentamos ese caso eh, Me parece que fue la semana pasada O a principios de esta semana, no recuerdo Donde él ha pasado, pasó un, un, un via cruz Primero fue al centro médico siglo XXI Donde, donde en el centro médico siglo XXI Le, le hicieron un chequeo y donde lamentablemente él dio todos los...